bienvenidos a un nuevo video Yo soy Jay Y estamos aquí en Minecraft Sí. Como pueden ver ya estoy en el Nether. Porque he intentado grabar Muchas, pero muchas, pero muchas Pero cuando digo muchas son muchas veces Y no puedo Porque el servidor que estaba era literalmente una caca El servidor no sino en la empresa Bueno, algo así Entonces como pueden ver tengo um, la pechera de, de oro por si hay piglins que no me ataquen. Listo. Entonces yo ya había estado en esta fortaleza si no lo usaba bien. Pues sí, yo ya había estado en esta fortaleza porque intentaba grabar y grabar como ya les dije y no pude. Entonces. Síen si pura caca en los cofres es. Por eso. Ay Dios, pero ahí si sí se suben por allá los estos, los manchis. Listo, listo, listo, listo, listo. Te lo te podemos matar, lo podemos matar. La oportunidad de matarlo, la oportunidad, la oportunidad. Y nos dio una varita. Comenzamos bien. Pues en, yo en mi casa ya tengo. Pues eso, ¿no? es una casa chiquita. Pero en mi casa tengo eh, polvo de estas varitas No sé muy bien cómo se llama ese polvo Pero bueno Sigamos Yo ya sé dónde dejé los, los estos Los... ¿Cómo es que se llaman? Bueno, en el caso Los que dan las varitas Los blazes Los blazes Voy a ver si espérame, si, le, si le pego No, no le quiero pegar Acá Creo que acá hay un generador De blaze sí acá está acá está. Están todos los blazes Dios mío Dios mío así como yo digo Dios mayo A ah, su máquina me dieron Me dieron, me dieron, me dieron me dieron la oportunidad para matarlos Ahí me respawn Esta es mi casita Acá tengo el polvo de Blaze Acá Tengo el polvo de Blaze Y acá tengo la vara de Blaze Voy a convertir la vara En polvo Ya tendría ¿Cuántos tengo aquí? 4 6 Necesito conseguir más Ender pearls pues para para ir al, al end hay Dios Dios mío y preciso no tengo en la zona que habito que está mi casita precisamente no hay no hay ni pollos no hay ni vacas ni ovejas esas ovejas que conseguí en mi casa por pura suerte mira Pura suerte El resto no las hubiera conseguido Tengo un truco por probar No sé si funcione Acá Si sí, funciona A su máquina A su máquina A su máquina A su máquina A su máquina a su máquina, a su máquina, a su máquina, a su máquina, a su máquina, a su máquina. ¡Ahí ya dejen de matarme! Primero tengo que hacer esto. Bueno, tengo que estar con una de estos bloques para que no me ataquen los Enderman. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. y matar ya tenéis acá hecha aquí ya estaría hecha y aquí y aquí listo ay Dios mío a ah, su máquina su máquina lo vi a los ojos a su máquina lo vi a los ojos máquina lo veía a los ojos a su máquina lo vi a los ojos lo vi a los ojos lo vi a los ojos lo vi a los ojos lo vi los ojos su máquina y no me da nada lo vi a los ojos para nada dios mío dios mío dios mío se imaginan que hay un modo para que si tú ves a cualquier animal o a cualquier Mob o algo así que si tú lo miras a los ojos como a los endermen que... que te ataquen está dos golpes y no A su pinche máquina a su pinche máquina no, no pero se me vinieron todos que tienen contra mí dios mío yo no le pegué a uno de ellos no le pegué a todos dios mío dios mío ¿Qué es que tengo una granja de estos cosas que no me acuerdo cómo se llama? Me caí, me caí, me caí Sí, soy bien bruto, soy bien bruto, soy bien bruto Estoy a medio corazón, estoy a medio corazón Estoy a medio corazón Estoy a medio Dios corazón Bueno, al menos Llegué a tiempo para Dios Mío Está a medio corazón y me matan y Esos piglins Me matan, bueno, no sé si son Pig Se llaman pigman, ¿cierto? Los pigman Blazes. Voy a ir a donde están los Blazes? los Blazes. Ay Pero se subieron acá para atacarme todos. ¡Osh! Oh, oh, un enderman. Un enderman. Por fin te necesitaba, amigo. Necesitaba. Necesitaba. Necesita. Estoy muy emocionada. esta fortaleza de como se llama no. voy a acá, a ir a donde son places ay el enderman me dijo con está bien pero si yo no lo respeto Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios Dios. Voy a hacer esto. Ay, pero ¿por qué? Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Pero por, ¿Por qué? pero ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por, qué, por, qué, por qué? Sigamos con el juego. Dios. Diosito. Forwas. Yo solo quería picar unas pepitas de oro. Pero los Big Man me mataron. Forwas. matar? Creo que sí, creo que no, creo. Listo, mientras que ellos están tratando de ir a por mí, lo voy a picar a capetitas. Y... Ese era mi plan maestro. Dios mío.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 Yo no les he vuelto a hacer nada. No les he vuelto a hacer nada. Sin yo me morí ahorita. Ya, que sé que me van a matar. no, no, no, no, no, no, no. Si yo no les he hecho nada ahorita. siguen pegando, bien. ya está que se me rompe la armadura de oro y si no tengo la armadura de oro no puedo no puedo conquistar los piglins bueno chicos, yo creo que hasta aquí es este video. Sí, yo creo que hasta aquí llegado el video. Espero que les haya encantado. Ya saben, dejen su like y suscríbanse. Adiós. Ay, me gasté la opción.